Bueno, pues lo primero que necesitamos para, para tocar esto es eh, un ampli configurado sí, relativamente limpio, vamos, este está un poquito guarrillo, ¿vale? Eh, estoy utilizando un Axe FX2, una simulación de, de un twin a toda pastilla con una simulación de delay, el, concretamente el delay es una de las partes más importantes también de, de, del sonido. Y concretamente, pues está configurado a oh, que sea un eco corto. O sea, si os fijáis. Hay prácticamente una repetición. Y esa repetición está, si no recuerdo mal, en unos 100, 180 o 190 eh, milisegundos. ¿Vale? Esto es lo que, lo que se llama pack eh, delay. Es decir, que te da un... Un golpe por detrás, vamos a llamarlo así, ¿vale? Eh, y nada, con, con esto es una parte, yo diría que es más importante casi el sonido en sí que, que la técnica de musical, porque lo que estoy haciendo básicamente son un acorde, ¿vale? En cuanto a lo que estoy poniendo, pues lo que estoy poniendo es un, un la sexta, bueno, esto sería la, para que veáis de dónde venimos, esto sería la séptima, este sería la sexta. Pero en vez de ponerlo entero, lo que estoy poniendo es solamente esta parte de aquí. Es como si pusiera... Si sabéis poner un re séptima aquí, ¿vale? Pues es como si pusiera un re séptima en, la, en las cuerdas segunda, tercera y cuarta. Es decir, aquí sería un reséptima normal, pues aquí. Re séptima me refiero en esta posición. Y le agrego aquí el, el dedito, el índice, en el traste quinto. Entonces hago... Me voy un traste hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo digamos en el tono, hacia arriba en el diapasón y luego me voy tres trastes hacia arriba en, en, en el tono, hacia abajo en el diapasón. Esto sería Do, ¿vale? Y luego remato en Sol. ¿No he cambiado la postura? ¿Siempre la misma? Ahora, a continuación, hago lo mismo, o prácticamente lo mismo, en Re. Esto sería Re, Do, Re. Y hago... Esto sería Fa. Y vuelvo a La. Y me quedo en La. Y ya para rematar, hago... Me voy moviendo por octavas y hago... Es decir, Mi su octava, todo esto sería a mí, ¿vale? y voy moviendo, me voy moviendo cromáticamente y aquí donde ya estaría la, pues vuelvo al acorde la y remato con un toquecito de palanca aquí también podría dar con la palanca, da tiempo de sobra porque como es... son como... a ver si me explico lo que quiero decir eh, hago y aquí me queda... hay una, una pausa relativamente grande y me da tiempo de sobra, si hubiera querido, a coger aquí y hacer y haber usado la palanca, pero bueno eh, no ha hecho falta eh, pues ahí queda